¡Nos vemos en Mar del Plata! Soy Loida García Febo, miembro de la Junta de Gobierno de IFLA y presidenta de Information New Wave, y estoy encantada de invitarlos a las jornadas bibliotecarias presentadas por la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata en Argentina. Estoy encantada de ir allí y estar con todos ustedes. Los invito a que nos acompañen el 11 de noviembre de 2016. Estaré hablando acerca de una de mis pasiones, bibliotecas sirviendo a la comunidad, proveyendo acceso y salvando vidas. Nos vemos pronto en Mar del Plata.